lo que explica es la necesidad que tienen hoy los gerentes o las, los, Digamos, nosotros los adultos, en, en cargos ejecutivos o cargos gerenciales, de que nuestro aprendizaje sea dinámico, que no sea estático, que sea adaptable a nuestros horarios, a nuestras necesidades. Y cuando termino de la, la nota, lo primero que se me aparece en mi mente es, en relación a mi interés personal como coach, que es el ámbito educativo a nivel primario, secundario, sobre todo. Es qué importante que es lograr dinamismo en las aulas. ¿Qué tan diferente sería el aprendizaje dinámico? ¿Qué tan diferente sería para los chicos o para los jóvenes, si son de edad de adolescente en el secundario, sería su aprendizaje si fuese dinámico? Y seguido de esto, lo primero que se me apareció es la imagen de cuando yo estudiaba. Yo hoy tengo 49 años. Y las aulas siguen siendo las mismas. Se siguen sentando frente a un pizarrón, esperando a que el docente, el adulto, les brinde la información. Y les dejo una pregunta. ¿Cuántas posibilidades tenemos realmente y al alcance de nuestras manos para que las aulas se conviertan en espacios de aprendizaje dinámico? Ahora me gustaría saber qué te hizo pensar, qué sentiste, cuál es tu reflexión.